en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Ellos Dios quien Cristo nos dice que el Reino de Dios está cerca que Él lo inaugura esté con cada uno de ustedes del Evangelio según San Marcos un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió el primero es escuche Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Poder estar ya anticipadamente en el reino de Dios, Sabemos que su consumación será luego en el cielo Pero estar en el reino de Dios significa Haber optado por las prioridades que Cristo priorizó Él vino para anunciar el reino Y para eso les dijo a las muchedumbres Conviértanse El reino de Dios ha llegado Y en otras ocasiones dijo No se asusten por aquellos que dicen Que está aquí, que está acá Porque el reino de Dios está en verdad entre ustedes Está entre nosotros y aún así le pedimos con Cristo al Padre todos los días venga a nosotros tu reino que hagamos presente ese reino de Dios y que reine en primer lugar en cada uno de nosotros en particular en nuestro corazón en nuestra mente para que se exprese luego en criterios y en gestos que prolonguen el reino de Dios estamos construyendo ese reino en el aquí y en el ahora hagámoslo especialmente en